¿Qué onda gente? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué son esas minas? ¿Quiénes son esas minas? Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a GameScore, otra vez. Otra vez. Hubo un problemita en el que yo el otro día grabé, o sea, cuando grabamos el segundo episodio, por algún motivo, eh, no sé por qué, pero me dejó de grabar y nada, se llegó hasta una parte y bueno, nada. Por eso no subimos más videos durante una Por videos. eso perdi, es que perdí, no, o sea, no es que perdí todo. Se dejó, dejó, de grabar y ya tipo me di cuenta y ahí dejamos de grabar y nada. O sea, cada uno se fue a su casa, lloraba. No, que... ¿Y? Bueno, así que quedamos acá. uff Bueno, Ew, boludo, gente, hoy le mostré a Nacho, ¿Qué pasó? No me has no batería. Es eh. Justo se paró, boludo. Me van a culear, boludo. No puedo. No, boludo. Ahí está, ahí está, ahí está. no, boludo, ¿por qué así hizo? <risa> Yo para mí eh, tiene que ver con una cuestión del amperaje, eh. Para, escuchame, me está haciendo concha. Amigo. Amigo. No. Tensión. ¿No conoces las cinco reglas de oro de la electricidad? No, no puede ser. Me va a culiar, amigo. Mira, yo el tema es Es así. que por lo menos la quiero matar, boludo. Cuando vos tenés una línea de baja tensión, no el amigo, con una media de tensión. Para voy a conectar. Problemas ah. técnicos, gente. Mientras yo les hablo. Y Entonces, te rompieron la concha. Vos tenés subestaciones que son de distribución, como para que de la estación, caiga a tu casa sin que vos conectes la Yo te voy a tener lado Dale. Eh, y después tenés casos en los cuales eh, vos entras al baño y ves a tu abuelo cagando. Apagalo. <risa> ¿Qué <Sí>, boludo? <risa> <risa> Lo mismo cuando esto es un canal con cosas lógicas. ¿Arranca de nuevo o seguimos de acá? Ah, no, arranca. Arranca de acá. Sigo, seguimos, seguimos. Listo. Gente, problemas tengo. Ay, no me gusta la chica. No me gusta, no chile. Boludo, hay un personaje bananero que es Thanos, pero re estúpido, es genial. Ay, y Tano, y bueno, si a decir, y el bananero le puso me gusta al video que subimos en Insta. sí boludo, es que increíble. genial. Yo no entendí nada cuando pasaste. Cierto, boludo. Eh, listo, ahí está. Boludo, qué flashero Eso la verdad fue un... Porque, no sé, el chabón quizás creo que revisa sus. ¿Cómo se dice? haga ah, lo que lo etiquetan. historias. Bueno, acá estamos con el viejo este, que es igual la ramita. ¿Vos lo ves a ramita? Tipo, si vos, ramita actúa en una película. ¿Ramita y quién? Ramita. ¿De qué lo ves Uy, tipo, ¿quién es mí? este? Muy este fito. Es no. <risa> eh, resonofa a ah, ¿Qué van a dar para tengo no? Bueno, no me importa. Eh, te va, te, ¿Vos arrancaste? de vos eh? Ramita, ¿Yo aquí, ¿Ramita esto? ¿Vos en una película lo ves como el personaje malo o el personaje bueno en una película? ¿En una película? Sí. Eh, no, como el piola. El piola. Sí, mira, ahí está el piola. No, <risa> puede bueno, ser de malo. Arru... ¿Puede ser de malo, amigo? Puede ser como el... el... Yo lo veo, tipo ¿verdad? el salame del grupo. No, el salame en sentido de... De pepperoni. No, no, tampoco sabe, soy... no sé. No sé qué puede ser. La verdad, es que me imagino como villano, sí, más o menos. Sí, yo creo que podría andar, pero yo creo que. Yo tengo que. Si a Marito uno no lo conociera como Marito, tiene una cara media como para hacer de, de, de psicópata. Sí, mal, es verdad, yo siempre lo lo mismo. Marito, sí, para mí, Rezi. Sí. Oh, mío, le estoy re asesinando, pobre. Uh, uh. Y Nico Bizarro lo veo como del chofer del auto que los rescata últimamente. Nico Bizarro años. lo veo como re ¿cómo llama oh, el oh, tipo? Oh, como Alfredo Casero, boludo. Para mí es un paralelismo Eso es, es Alfredo Casero 2. Como Alfredo el Casero siglo, evol, evolucionó y es Nico Bizarro. O sea. Usted no... no, ni siquiera se. Sí, no evolucionó, es él, es, es literalmente él, Hola, ¿no Alfredo Casura. ¿Por qué no subo un sí. poco a la mierda, <ríe> ¡Se... señora? Y la vieja se la va a la chitar para. Es una aturdida, guarda que es el de la motosierra, te vamos a motoculear si no. Creo que me da un ruido o algo así. Ay. Guarda. Come viejo. ¿Viste boludo que es, va o sea... a subir una película de Anthony Hopkins que hace de Papa? ¿Cómo de Anthony Hopkins? No sé quién es ese. El viejo de. Del silencio de los inocentes, de Hannibal Lecter. Ah, sí. Va a ser una película de Papa. ¿Y? No sé. Ah, re conchuda. Arre, yo, arre, yo, arre, Rosco, arre. Noticias de T. De... Roscoe te <risa> ponimos al día con el mundo cinematográfico. Sí. Bueno, y qué tal, maldito Nerds. Arre cualquiera. <risa> Uy, la ¡Hola! ¿Cómo andan, malditos Nerds? Hoy les vamos a mostrar la garcha en vivo. Atención, señores. Si usted quiere pasar la mejor y tener unas vacaciones. ¡Oh, no! malditos Nerds! ¿Cómo andan? Y aparte gira toda la cara cuando sí, la noche sí, que sí. tiene parestesia, boludo como. Amigo, te imaginás tiempo escuchá. No para <risa> Ahora después se lo mando a Rippy Sí, eso, eso A, a, a Rippy risa Creo que lo vea Rippy, boludo Porque encima ayude. Ay, No se va, A, a concheter algo Malditos negros, oh, ¿cómo andes? Bienvenidos a Culeando con Mario Bros ah, tío! Me agarraba Era Rippy, viste Tenía que ir a Rippy Me agarraba Hola, manitos negros Escuchaba, אבל. El chabón estaba en el bondi, viste Y de repente cada 15 minutos Le agarraba el ataque de decía, se... hola, malditos estaba el chabón viajando a barracas Y de repente se baja un montón de gente. ¡Oh, la nerd! ¿Cómo estás? <risa> Empieza a hablar de juegos, boludo. <risa> ah, viste, se ha trabado, tipo, bugueado durante otros 15 hasta que respawnea 15 sin decir nada. 15 que dice maldito nerd se, otro... se reinicia Se reinicia el coso, la animación. Y Ahora está en. en, en Senegal. Ah, que hacía en Senegal. <risa> <risa> Yo no tengo que ir, boludo. ¿Dónde <risa> ¿No tengo que ir? Ah, sí, creo que tengo que ir acá. acá. Pero la puta. Ah, viste, en vez de decir un forastero decía, ¡Hola malditos Nerds! ¿Cómo están?" Bueno, <risa> basta, boludo. Pero basta. Ay. Ah, ya tengo que llegar con de todo. ¡Hey, mal. malditos Nerds! <risa> ah, boludo de Rippy se había, había reenojado conmigo, me acuerdo. Ah, boludo, pero era publicidad para él. Amigo, fue un re quilombo, tipo, me empezaron a rebarder en el foro, boludo. Ah, viste, te decía maldito nerd, viste. Te ¡Ah, vi maldito, maldito nerd! ¡Hola! Me <risa> parece es que te fuiste un poquito a la mierda. Ah. <risa> <risa> se escuchaba el ruido corriente. <risa> era un robot en realidad, chaval. <risa> Ay, no puedo más, boludo. ¿Qué es el chico? ¿Lo haces? ¿Salía Rippy de ahí? No, la maldita, ¿Cómo la maldita Snaggers! ¡Estoy bañando! ¡Le re cagué! ¡Oh, la conchotela lora! Ah, visto. Che, la re cagué, boludo, mirá. Ah, sí la puedo. Pero puedo. ¡No! Ensuciate la mano. ¡Hola malitos! Acá viniste a trabajar, peta! Hola malitos Nergers, ¿cómo están? Vamos a tocarnos la happy en vivo. Uy, uy, uy, guarda. Guarda ramita gran, boludo. Yo cierro, pero mirá. <risa> la misma pelada que Ramita Gram tenía, boludo. Madre, boludo, es Ramita Gram. Que uh, uh. Empezaba a sangrar de la Así, así. Mirá. O esa... Yo soy la primera. ¡Venga! Mirá, mira La verdad tenés una puntería digna de un culiao. Mira como... Lo, soy tipo... sí como tipo... Lo juego como si fuese una película un de, de, mirá, mirá. de de mirá, mirá. Resident Evil. Trata de pegarle a alguno, ¿no? Sí. No, por ramitas, boludo. Oh, ahí va, ahí empiezo, ahí empiezo. Oh, con doble cheda yo ahora Y ahora, Tipo, la mina saca así, mira. Y le revuela. Uh, no, no, ¡Oh! ¡No! ¡El <risa> move de Michael Jackson! <risa> A a boludo? ¡La reviviste, juro! ¿Viste como te juro? cucaracha cuando le cortas a cualquiera? ¡Ego! <ríe> ¡La reviví! ¡Fue genial! Porque me sentí como en una re película de acción, boludo. Sí, estamos haciendo mucho ruido. Sí, es la ventana. ¿Por ¿Por se casas para allá, ¡La ¿Qué? concha! Eh, Baja la bola, re concha de tu madre! ¡Estoy esperando a una criatura! <ríe> se escuchan vecinos, escucha, pero, pero ríes hijos ¿Qué tipo, es el boludo, si de repente... o sale un chabón del edificio de acá al lado, ¿viste? Eh, tipo, no. ahí desde arriba. que no labura, la, burca, eh. la Pero, me tipo, vení. escuché, amigo, que sea tipo, viste, que por lo general pasa con los Hola, youtubers. <risa> Ay, la concha, tuya! No, con ese ¿Con los youtubers sí que Sí, sí que los no bardean, es. los streamers en realidad. Que siempre hay bardos. Uy, joder, me luxaste en la cara, boludo. No, no, streamers. fue para allá. Pero ¿Qué ahí? hace un rato, hombre? Oh, ¿Qué? No, no hice nada. Me tiraste caca en la boca. tiraste <ríe> caca. No, boludo. No toque. ¡Hey, malditos nerds! <ríe> se escuchaba o no la manito. nerds. No, eso te decía, <ríe> boludo, imagínate si de repente empezó a escuchar El vecino, oh, la manitos, desde Les abajo. barré abajo. Hey, Pero cada vez se acercaba Oye. más el malditos nerds. <ríe> y en el re returbio. Llegaba la ventana y hacía... Era re turbio. Acá, acá, acá. Eh, mira y esto. Es un holograma de pipí. Espera. De pipí. Quiero que la flashe con esto, amigo. Quiero que la reflashes. Acá supo, se supone que yo tengo que... Para, no sé, para Creo que ahora me corre una... Ah, no, no me corre nada No hice nada No dije nada Porque supuestamente si tiras una granada y te moves No hace falta que corras después Viste cuando vos tirás una granada que salís volando para atrás Sí, boludo Bueno, si vos... Sal... La... ¿Viste? ¿Viste el viejo que hiciste? ¿no? Sí, sí, sí, sí El chabón ahora, explotaba yo, para atrás nada ¿no? 74, 78 Tira la granada El chabón de la nada el tío, explotaba Algo explotaba atrás de él No le hacía nada pero salía volando qué flasheaba bueno. Ah, yo, ¿cómo no puedo uy, hablar? ese está... ¡Uy! ¡Mirá! ¡Acá está! ¡Las garras de un terrible ser! Estaba escuchando la renga, viste. <risa> ¡Estaba el diablo mal parado! ¡Oh! ¡Ay, nene, pará! ¡Veamos a recital! <risa> <risa> ¡Ay, maldito! Ah, ¡Eh, maldito nene! <risa> ¡Ah, concha de la lora! ¡Te dije que me hice el fondo de ojo! ¡La concha de la labio. Todo. ¿Cómo sería la, la, realmente, tipo? ¿Cómo sería? Tipo, <risa> así, ¿no? Tipo, mira, hacerlo a ver. ¡Uy, boludo! Oh, no! oh, arre que si se murió no puede ni decir, uh porque... Arre tío, muerto. No, no, no, eso no me gusta. Que estaba... No te hace nada. ¡Uy, ¿viste? He ¡Eh, nene! Ponle un poquito. Las vegas está como el culo acá. Arre. ¡Uy, explota! Júpiter, Júpiter... ¡Explota! Con Jutis, ¡Ah, ah, Con ah, ¡Concha! ¡Ah! ¡Uy! Uh curate con lo que sea wow. Me pregunta, boludo, no, nunca te lo pregunté ¿A vos te gusta no puedo la, la tú te pirotecnia? <risas> ah, ¿La pirotecnia? O sea, sí. No, me aburre boludo, fuera de joder. No, joder, joder Tipo no me... no sé, me parece No, no rara, está boludo. bueno aparte para los perros para los Yo chicos, me recansé, la ¿por voy a por... hacer rápida boludo No sé a dónde voy a ir Entonces, conche tengo que ir ¿Cuánto vamos de episodio? Dos horas a <risas> Once minutitos Oh, bueno gente La verdad que estoy más perdido que... no sé boludo Qué tour con la neblina Para Mapa. Ay, qué cosa. Ah, ya, ah, no está linda. bien, Estoy yendo bien, Estoy yendo bien. No. Ah, la casa esta, boludo, no la veía. Para escuchar. Sí. <ríe> boludo, yo te había dicho algo de, no sé, era este uno lo puedo muy lejos, me está jodiendo. No, sí, te Gansarroces. que, o sea, quería decir a la gente que, o sea, es la pregunta, o sea, es lo que yo te quería contar. Es raro que no me guste Cancer Rosas, o sea, no a me ver, gusta. A ver, pero yo no tiene sentido que te lo diga porque fue la primera banda que a mí me descolocó el cerebro. Ah, ¿en serio? Claro, por no. eso. Pero... No, a mí no me gusta, me parece una mierda, a mí me parece re. ¿Qué, qué es lo ah, que te hace ruido? No te gusta. Eh, la voz de Axel Rose, boludo. Rose? Y, y que sean todos los temas cantando. Bueno, me parece, sí. boludo, que parece Chapemos amor, boludo. Ay, la concha de <risa> Tiene algunos temas que. Welcome no to the jungle, tanto? welcome to the jungle. Bueno, sí, Está el... muy quemado. Y no, no, no, quemado, es malísimo, tipo. Pero es un tema red de... No sé. O sea, quiero que me guste. ¿Sabes qué otra manda no me gusta un carajo, ¿Cuál? pero un conio de nada? Yo te hago así o oh no. A ver. La concha de su madre. Ah, la concha de la... ¿Cuál? Eh, ¿Cómo se dice? Los Red Hot. ¿Cuál? Los Red Hot Chili Peppers. Bueno, a mí con los Red Hot Chili Peppers siempre me pasó algo que fue lo siguiente. Nunca me gustó, boludo. Bueno, esperá porque ahí no voy a disentir tanto. A ver... Nunca me terminó de cerrar porque... ¿Cómo explotó el viejo ese, boludo? Nunca... A ver, no es que lo quisiera encasillar en algo. Pero... Nunca supe... Opa, opa, opa. Que... No me toques el culo, Antonio. <risa> ¿Eh? Ah, pero está bueno porque es como que ves lo que pasa, amigo. Está buenísimo. No, voy a está con el culo roto ahí. ¿eh? ¡La puta madre! O saqué número para que me rompan el culo. <risa> ¿Cómo decía el de, el de Bananero? Oli, <risa> hola. ¡Ajá! <risa> ¡Oli! Sí, sí. ¿Y por qué no así lo haces vos, salvaje? ¡Ay, qué deli! ¡Ay, qué deli! Yo cuando dice que deli me cago de risa, boludo. Bueno, pero... ¿Por qué aparece ahí de la nana? Vos te cuando Game Square es 90% eh, el bananero. Yo creo que un día, cuando lleguemos a los 100k, vamos a hacer un juego con el bananero. ¿Qué juego? ¿Qué juego podemos jugar con el bananero? Ah, Game Square. Sí. Eh, no sé. Mortal Kombat, oh, Mortal, Mortal Kombat, Kombat, Kombat, Kombat, Kombat, amigo, no, no, goda. me muero. Amigo, Mortal Kombat haciendo la voz de Estalón. No, yo me muero. Tipo, que él se haga de Estalón, ¿entendés? No, tipo. no, no te imaginas, boludo. ¿Te imaginas? Que vas con el alien, alien ah, de mierda. ¡Ah, pero gota. Boludo, pero... No sé. Te voy a mandar a Saturno, hijo de puta. Te voy a mandar puto en Pixar. Sí, no te eh, ¿Y acá qué, eh, qué, qué hago? la munición. Boludo, estoy más perdido que la mierda. Estoy re perdido, perdidísimo. Tenés que ir a B. Ah, me tengo que ir a la alma del roto. Tengo que ir a B. Nah. Te a me ver, tengo que destino. volver, boludo. Bueno, gente, va a ser otro viaje. Vuelve. A decirme Vuelve. lo de siempre. Vuelve. Chau gente, nos vemos en un. ¡Nos vemos! Nos vemos, gente. La concha de la logra, tengo que hacerme todo un recorrido. Chau gente, nos vemos.